para que el veneno fluya más rápido. Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo hacer streaming de la plataforma Netflix. Entonces, resulta que en este momento si tratamos de capturar la pantalla nos va a salir en negro, nos va a salir en negro por lo que está bloqueada a, de, de, eh, debido a que el controlador de pantalla nos impide hacer lo que queramos con la aplicación no nos deja ni descargar, ni de transmitir nada, no, ya no sale el negro para ello les voy a hacer una pequeña demostración aquí, voy a tratar de capturar una carátula aquí y como pueden ver captura todo en negro, listo entonces vamos a desbloquear ello y para desbloquearlo lo tenemos que hacer de la siguiente forma abrimos una nueva pestaña de Google, nos venimos a Google Apps, luego vamos a dar clic en Meet y con este truquito vamos a desbloquear Netflix para que nos permita tanto eh, hacer descarga como para eh, hacer eh, directos. Puede ser a YouTube, Facebook, eh, Instagram, cualquier plataforma. Lo pueden hacer con el OBS Studio y con cualquier otra aplicación. Listo. Entonces, una vez que estemos aquí, vamos a darle clic en Reunión Nueva, luego iniciar una reunión instantánea vamos a apagar el micrófono y la cámara ya que no, no vamos a necesitarlo a no ser que ustedes vayan a transmitir en grupo para ver una película en conjunto en grupo eso también les permite ellos pueden compartir películas a través de whatsapp y verla en eh, con otros amigos listo una vez que estemos aquí vamos a dar clic en esta opción una pestaña vamos a darle clic en esa opción una vez que estemos aquí vamos a escoger netflix o también lo pueden hacer con Video prime cualquier otra plataforma de streaming entonces vamos a darle clic en compartir una vez hecho ello miren que se ha desbloqueado si abrimos powerpoint otra vez e intentamos hacer la captura verán que ya se desbloqueó y nos permite hacer una captura de pantalla sin ningún inconveniente así como nos está funcionando aquí de este mismo modo, modo les va a funcionar para hacerlo eh, a, eh, con otro programa para a transmitir a, a YouTube, a, a Facebook o a un grupo de Facebook, a Instagram. Entonces, este es el truquito que eh, se utiliza. Entonces, una vez hecho, ello, ya pueden eh, eh, continuar con todas sus actividades sin ningún inconveniente. Y para complementar esto que les estoy mostrando, pueden venirse aquí a mi canal y van a encontrar múltiples videos que. Eh, les van, a, les van a, a, a revelar trucos. Miren que aquí tengo muchos videos que les sirven a ustedes. Con trucos de Netflix, otras plataformas, Word, todo ello. Eh, complementar Excel con, con Netflix. Todo ello lo encuentran aquí de forma gratuita. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y no olviden de suscribirse y compartir el contenido en sus redes sociales. Este canal lo encuentran en Google o en cualquier otra plataforma como Israel Banguera. listo, eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima, chao, chao.